Señores, las bullas del día. ¿Eh? Arrancamos con, con lo que le tocaba a Liz. Liz no pudo venir hoy. Y tenemos a nuestro hermano Gerard. Hombre que mató a mujer en Jarabacoa. Otra. Otra. Esto es un problema grave prácticamente. No sabemos qué vamos, qué vamos a hacer con la educación para los hombres. Si usted tiene una, una mujer y la mujer prácticamente decide no estar con usted porque usted la maltrata. Ya vamos a dejarnos, vamos a dejarnos, coge tu camino, yo cojo mi camino. Pero no hay por qué matarle más si hay hijos también, señores. Todos esos hombres que maltratan a la mujer, no maten a la mujer. Si no se conviene esa relación, vamos a dejarnos, coge tu camino y yo voy a coger mi camino. Pero ven acá. El problema, el problema, dice hombre, se mató a mujeres en Jarabacoa, dice que Satanás. Lo traicionó. No, eso, eso, eh, eso, eso, eso es mentira. Eso quizá es mentira. eso estaba alucinando, alguna dosis se dio de algo, borracho, pasado de alcohol. Pero no me diga que es satanás. No me diga que es satanás. Y que, que satanás lo tentó, que lo traicionó. Parece que tenía un pacto con... No, no, ¿Eh? no, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así eh, no. Usted cree que esto fue hay que Hay que buscar la manera de concientizar. A, a ambas partes. ¿Eh? Mira lo que sucede. Prácticamente nos le estamos echando culpa de que al Estado, la, al gobierno. El gobierno no tiene que ver nada con eso. Todo educación. La educación que usted tiene en su casa. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Si tú no tienes una educación, si tu padre no te da una educación, sea la mujer o sea a, a, al esposo, prácticamente va a ser una discordancia que va, va a haber en una relación ¿Tú me entiendes? Pero no es de que el problema es de que el presidente, que Danilo, que Perensejo, que el Congreso. Eso no tiene que ver nada, absolutamente nada de eso prácticamente. Ahora hay muchos, muchos documentales también que ayudarían prácticamente a una relación de pareja. Y eso no lo estamos consumiendo. Simplemente estamos consumiendo eh, películas de, de desastre, películas violentas, cosas así, tú sabes, pero no es. No es problema de, que de, de gobierno, del gobierno no le echemos la culpa al gobierno. Eso es un problema de educación, sea para el hombre o sea para la mujer. Pero si, eh, si te das cuenta, Yera, en los casos, en la mayoría de los casos, el hombre es más mayor que la mujer. En ese caso, lo que está sucediendo es que las mujeres no están viendo el tipo de persona con la que, que, se, están con metiendo, con la que se están metiendo, eso, ve, simplemente eso ve, por está. monetariamente o todo el momento, todo el momento, todo el y momento. no están conociendo a la persona que usted se va a tener una relación. Usted tiene que conocer primero tanto el hombre como la mujer con quien usted se mete, porque mire el caso de esta joven y este señor, mire la cantidad de edad. O darse su tiempo. ¿Eh? O sea, antes, cuando uno tenía prácticamente, era muchacho, uno tenía una relación con una muchachita, ya prácticamente que tuviera edad de tener amores, uno duraba, tú sabes, duraba sus añitos, un año, dos años, tú me entiendes, pero ahora no, todo es, uh, nos fuimos. Nos casamos, los hijos, y viene prácticamente lo que la de continuación económica. O sea, cuando dos personas no están preparadas no están preparadas para asumir una relación, viene el momento de tensión, de estrés, y ahí que Mira, viene entonces en, lo que entra en acción. En caso, en caso de, esa, de esa situación, cuando son <coughs> mayores que las mujeres, la mujer cuando logra conocer a su compañero y ve la clase de persona que es, ahí que viene el problema. Porque el, el caballero no acepta que ya ah. la muchacha se cansó que ya no quiere estar con él. Y eso es lo que está pasando. No es de que, que que hay que buscar una manera, porque hay muchos proyectos concientizando al hombre, y usted usted no puede ser tan bruto también. Claro, eso es ¿Me entiende? así. ¿Entiendes? Porque eso es usted, así. sabiendo que la va a matar, mira lo que sale de ese señor, ese barbarazo que, que Satanás está lo traicionó. ¿Y cómo es Yo esto? me imagino. Bueno, traicionó como... a Jesús. <risa> ¿Eh? Eso es verdad. das cuenta? Que ya la gente no, no está cogiendo como... Por más que usted le mencione, que lo concientice, y esto claro, que lo exacto. otro, como quiere lo mismo? Como quiere lo mismo. La gente se lo sigue matando, pero la mujer también. Usted está viendo ya, si usted es un señor mayor, no importa que tenga 50 millones, sí, eso conozca me... primero a claro. eh, ese millonario. No Para que no me haga una sorpresa. Que, claro, hay que en una relación, hay que dialogar. Prácticamente entre las parejas tienen que dialogar, llevarse un formato, y sobre todo, algo muy especial, que a veces si una pareja está pasando por problemas tiene que ir quizá donde una persona especializada y, y, y lo, lo psicólogo lo no los psicólogos para locos y que los se psic... sean sinceros es lo, ¿Eh? lo importante que se sean sinceros porque a veces la mujer no es sincera a veces el hombre no es sincero se dicen la cosa mentira como también mujer, la mentira me entonces ellos personas que son serios o sea hombres que no son de problema. claro claro que se cubren ¿hmm? que son por el libro que son por el libro profesionales que han matado mujeres eso y es hace. que descubren algo O, o, o no le dicen no algo ¿tú entiendes? Y No es fácil, no, no lo fácil. asimilan No es fácil ¿Tú entiendes? Entonces los psicólogos no es para locos sí Es, es que hay mucha ¿Eh? gente que y te Y también equivocado. usted tiene un amigo y está pasando un problema Usted habla con ese amigo <coughs> ve a mí, me está pasando esto Así el amigo lo va a tranquilizar Pero si usted queda callado Mente vaga, sendero del diablo Amén <risa> ¿Cómo? ¿Eh? Hey, hey. amén hay, hay que registrar esa frase Adiós, claro, no hay porque registrar usted la... se encierra Usted se encierra y ahí viene el enemigo a atacar. Tiene que dar el trompón. Tiene que que tú no, porque vive así, ahí, callado. Usted tiene que comentarlo. Vea, jale a un amigo, a un hermano. Mira, me está pasando esto con fulana o a una hermana claro, de ella. Claro, claro. O a la mamá, que se se jale a fulana que está pasando esto. Ahí vienen, intervienen en personas. Entonces, ahí se va a solucionar el problema. Oye, también, Pero usted callado, entonces se mete se, exactamente. en beba. Entonces, claro una que ser, una ¿no? alucinación de otra vaina, da para matarla, viene que hay vecino, viene que la familia, que el hermano y también se va. Han pasado muchos casos en este país respecto a, eso, a ese sistema de violencia. ¿Qué sucede? Yo pienso que cuando hay un problema entre pareja, marido, mujer, esposo, esposa, los padres de papá o de, de la mujer, yo creo que deben entrar en confianza y actuar o interactuar esa, en esa relación. También. Es, es muy importante. Le damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Darwin, ese cineastra. Que, ese cineastra de aquí. Wow. Wow. Mientras estén abordando el tema de la mujer. Eh, cuando pasen a otro tema me voy. ¿Cómo vos? No. Adelante, no sé, Darwin, no sé. buenas tardes a la gente buenas que está tardes. siempre Buenas tardes. Señor, usted sabe que nosotros estamos en una cultura <coughs> machista donde el hombre siempre ha entendido de que él es el que tiene la última palabra. Y desde ahí es que tenemos el problema. ¿Eh? La mujer también eh, se ha acostumbrado a eso. Y se casa con el hombre aún sabiendo de que él es violento y que posiblemente en un futuro la agreda de tal forma que le produzca la muerte. Claro. Entonces, eh, desde el noviazgo usted sabe si este muchacho es violento. Porque empiezan estrellando sillas, eh, estrellando celulares, eh, amenazándola. Mira, si tú vas para esa fiesta, tú vas a tener problemas conmigo. O la vergüenza. Hay muchos señores vergüenza. indicios que, que las mujeres deben de, de ver y dicen, no, ese tipo tiene un perfil violento. Y deben de tratar de no meterse con, con, con esa persona. Porque usted sabe que a largo plazo el Eso, hombre se va, se va, esa, es un futuro candidato <coughs> a que la mate. Claro. ¿Eh? Ah, el hombre que empieza... ...mandando y que tú no vas para allá... ...y que quítate esa blusa... ...y toda una vaina... ...que si yo no ordeno lo que pasa en la casa... ...no pasa nada... ...yo he notado que eso es de unos cuatro años en adelante... ...cuatro años, eso viejísimo... ...no, no, no, no, no... ...y mientras no no no no no no, ...ahí es que es difícil la situación... ...mientras más para atrás... ...no, no, no, no, no creo... ...donde se ha disparado prácticamente... Ese problema es de unos 6 o cinco años no, adelante. No, sí, no, eso? eso siempre ha sucedido, claro. No, tenemos, pero no, tenemos no la estadística. No, no la estadística últimamente. Yo, la Oye, claro sí, que yo sí. pienso que eso se ha adelantado Adiós. con, con pero ven acá. muchas mujeres feministas que hay también. Sí. Que han querido igualdad de género. Claro, desde ahí. Donde, mira, usted no puede exigir igualdad de género donde usted no trabaja. ¿Ok? Usted quiere igualdad de género, pero para salir. Para salir, exactamente. Para usted salir a beber, ¿no? Usted sale yo también, pero usted, usted no trabaja. No, no, ya por ahí no. ¿Eh? No, no, es tanto, <risa> no es tanto el aporte. No, en, no es aporte, pero economic. ha pasado por la igualdad claro, de género. Eso, eso, muchas eso, eso veces. Así. Eso es así. Porque desde ahí es que viene el problema, cuando el hombre cree que porque provee tiene el derecho de maltratar a la mujer y eso no es así. No, no, no, no. No, no, no. Eh, no, no, no, no. no ahora no, hay más no. y te voy a decir no, por no, qué. No, no, Hay más. No, no, no. Hay no. más. Ah, hay más. Aquí, aquí, hay compañero, más. Sí, que hay menos. Señores, pero ven acá. Óyeme, sí, oye, hay oye, menos. Oye, oye, Ahora, porque oye, ahora es lo que hay. Oye, mucha oye, comunicación oye, sobre oye, eso. Óyeme, óyeme. Usted comparte oye, oye, Cuando tu papá y tu mamá estaban en una adolescencia, ¿no, verdad? Prácticamente, cuando mataban fulano, un hombre mató a una mujer. Oye, eso es una cosa del otro mundo. Pero ahora, en un mes, en un mes, hay que sea seis. cinco, seis, siete, ocho, y tú te quedas, ¿ves acá? Sí, pero ¿Y qué es lo que, está, que, pasando? Lo que está pasando? Lo que pasa están que... así, que al estado que le están echando la culpa claro, a Danilo. Pero mira qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que a mujer, los gobiernos. Lo que pasa es que la mujer, desde, dentro de mi humilde punto de vista, es que la mujer está tratando de, de, de recuperar ese porcentaje de igualdad que le corresponde, que es el 50, ¿verdad? Entonces, el hombre no quiere ceder. El hombre dice, no, porque yo tengo que tener más, más eh, yo soy que sé, tú no. Y por ahí que viene la cosa. Por ahí está muy antes, la cultura no de, tanto, de que, de que oye, el hombre hombre, antes no que va que mujeres, Porque la mujer tenía un rol sumiso, así como lo dice el hombre, la luz y le daba su trompa y la mujer se quedaba así. Ajá. Ahora no, ahora Ajá. tú me miras, me miras, no Yo me miras más que te pongo una denuncia. Tengo dos tiros, una ¿Eh? denuncia, dos tiros, callado por antes allí, no, una puñalada ahí Antes la mujer tenían No me diga eso, dentro ah, mira, de conciencia, que otra, que otra cosa. Ellas estaban para eso, para coger golpe, y no había Otra problema. cosa. ¿Eh? Y no Ascensión, pasaba ya. Ahí. Flaco. Es que, no, claro, no, no pasaba. Mira, ya no había no había en ese tipo en de jovencita, denuncia, En jovencita en adolescentes de que son mayores de edad ya influye mucho el dinero entre los padres a veces. A veces hay padre, hay madre, que, que juchan a sus hijas para que esté con un hombre hasta sin gustarle sí eso es así hoy mira todavía mija. todavía hoy en día mira es. mi hija que este hombre es pujiente ese hombre dueño de la fin que ese se lo vende, colmado, se vende para que no pase <risa> trabajo vende. para que no pase trabajo entonces la muchacha presionada que vive con la mamá todavía lo que quiere es complacer a su madre entonces eso tenemos que corregir y también eso... hello buenas hay una llamada buenas hello Llega. soy yo, Ramona. Se cayó, eso, No se escucha. Y ¿No también me... las amigas. No me escuchas. Hay amigas Ay, también. Las amigas también juegan un rol ahí. Los, los famosos homosexuales ¿Eh? también. Eso influye. Los eso influye. amigos eso influye. homosexuales que viven ahí. No, mira, pero tú eres una mujer joven. Eso. Eres una mujer bonita. Y tú estás trancada. Y baja, siempre estás baja, allí bebiendo. Baja, ah, no, pero tú eso. no... Eh, eres tú contra... la mala, entonces. Le van llenando la cabeza a la muchacha, Hello. entonces ahí viene el problema, bye, los dos bebidos, viene bye, la discusión. Bye. Hello, buenas. Sí, buenas. Buenas. Sí, nos está escuchando. Buenas. puedes llamar a 809 725 sí, sí. Y que la población sepa que nosotros estamos tratando este tema dentro de nuestro punto de vista. Claro, que no, no que, no que, no, que no es exactamente, que no, es lo no, que no, va, que, o que sea, cada vemos, persona, cada comunicador tiene su criterio. Claro. Neto tiene su criterio, Darwin tiene su criterio, y yo tengo mi criterio. Así, mira, a veces hay parejas que están bien, llega una amiga o llega un amigo a Sosacal, entonces ahí es que viene el problema. Entonces, cuando usted está con la mente vaga, viene ese amigo, vamos a beber, siete días, fua, fúa, fúa, fúa, entonces la mujer está allí sentada, y qué es lo que le pasa... Oye, el hombre puede estar bebiendo nada más, Claro. entonces viene la mujer y hace juicio, manda la amiga al salón, ese hombre llegó siete días llegando a las 3 de la mañana y no hacía eso, amiga, tiene una, entonces viene la mujer que no es de nada, y yo... que nunca ha sido violenta, cuando el hombre llega o lo quiere revisar o lo o quiere lo volar queda. arriba, entonces eso trae una un violencia. problema, una consecuencia, a veces hasta los hijos sufren eso. Sí, entiende. Pero sí, sí. lo que, mayor, Pero que tenemos que tener sufre. de esto, educación. Mayormente los, los hijos son los que sufren en sí. Claro. Los, hijos que los, son los señores, que a, al tema, como les dije. <coughs> eh, uno conoce y sabe. En el, en el noviazgo es el que debe de, de usted saber y conocer. ¿Quién esa es persona? la persona? Claro. ¿Un tipo violento? ¿Un tipo.? En el que... noviazgo lo digo y lo repito. Yo siempre lo digo. En el noviazgo he dicho el hombre violento da indicio. De una vez. De que una, un futuro asesino. Eso se ve venir. Como le dije, cuando el hombre empieza pateando silla empieza estrayando, rompiendo teléfono y amenazando que tú no vas Hello, a pagar. ¡Hello, buenas! Y ahí que viene el problema. ¡Hello! 809-725-0505. Sí, buenas ¡Una llamada! Una llamada. ¡Buenas! ¡Llega! Yeah. ¡Oh! Ramona que te habla! ¡Oh, Ramona! ¡Dime a ver cómo tú ¡Una tú? gente para darte a la Javiela de ahí! Ajá. ¡Salud! Sí, gente. ¡Salud a Ramona! Claro, adelante, okay, adelante, claro, adelante. claro, claro, claro. También un estudio hecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo revela que también nosotras, las mujeres, hemos avanzado más en calidad claro, de estudio que Es el, el profesora ella. Y los hombres no, no les gusta que sean derrotados de también. Eso es un factor también <risa> sí. que influye. El hombre no quiere ceder. Él. Exactamente. Sí, eso, eso, eso es cierto, eso es cierto. Pues también muchas Gracias Gracias, okay, a, usted, gracias a usted Ramona Es, es, es cierto lo Dice nuestra amiga y amiga de Yera Ramona Que las mujeres Se están preparando, se están preparando más Hay <risa> mujeres ves? que ganan más que los hombres sí. Y tienen hasta dos trabajos sí, Y pero, se compran eh, sus eh, cosas ¿también tienes, también, también, Claro que sí Pero también tú debes saber que hay mujeres Que se les sube el sumo a la cabeza El ego, porque el ego, el ego. El ego a la cabeza Porque si el hombre quizás no Tenga esa preparación Esa, esa formación y ayuda prácticamente a su esposa, a su compañera, a que se pueda superar, yo lo veo muy bien. Entonces hay mujeres que sí dicen, bueno, ya yo llegué, soy licenciada, ingeniera o lo que sea, ok, me lo doy. Déjame yo ayudar, déjame ayudarte para que tú continúes tus estudios y lo termines. O sea, pero hay mujeres que no. Hay, hay mujeres que, que tú sabes que... Dicen, Oye, tú no tú, estás a mi nivel. No, Ese es, es, <risa> es el problema. Ah, sí, sí, sí. Tú sí, estás ganando madre. 60... Yo estoy ganando 60 y tú estás ganando 10. ¿Me entiendes? Date manso. date manso. Tú tienes que hacer lo que yo no, diga. Entonces. Ahí hay un problema. Man. Hay un problema. Un problema sí, de conciencia. Sí, siempre, siempre hay un cuento o se ve mucho que se habla de que, por ejemplo, hay un hombre, vamos a decir que tiene un trabajo humilde como el de Watchman. Que es un trabajo claro, raro, ¿verdad? Un, y honesto Y honesto. Y, Watchman. ¿Verdad? Y la mujer. Me gustó. Y la mujer, eh, el hombre trabajando de esa manera. ¿Y usted sabe lo que es un trabajo así. <coughs> eh, claro. El amanecer claro. despierto yeah. con una pistola en mano ayudando a esa mujer a que se desarrolle y se haga profesional entonces el hombre entiende de que ya ese, ese, ese ser humano le pertenece porque él la formó o le ayudó a que se formara falta de comunicación ¿Eh? entre los dos entonces no, cuando esa mujer ya eh, en cierto estatus dice no, bro, <coughs> este hombre ya no está a mi nivel claro, quiere cambiar se va, no. entonces el, el hombre que lo único que ha hecho es portar rado, un rado. arma ¿eh? un hombre que no está bien alimentado de cerebro Va y la mata. No estoy justificando. No, no, no, claro. Pero eso es lo que sucede, eso dice, sucede. Aquí es se habla la cosa como, dice, como es. Y déjeme de... lo siguiente. Que el hombre haya ayudado a la mujer a que sea mejor persona a nivel de, de, de, de, de educación. Eso no le da el derecho, señores, de, de, de poder arrebatarle la vida. Eh, de que él crea, como quien dice, de que... Ah, no, yo la ayudé a que se preparara... Y esa mujer tiene que, que rendirme homenaje a mí. No, no no, no usted no, cumplió como no, pareja. Exactamente. De ayudar la. a que, a que su, su mujer... Se hiciera mejor persona. Si ella no lo agradece, de ahí en adelante... Eso es el problema de ella, pero usted cumplió. O, otra eh. otra cosa, como como usted estaba diciendo en el noviazgo... Antes de usted casarse, convivir con una persona en un hogar... Usted pasa por una relación de novio o no sé, o de amigo con derecho, como sea. Usted tiene que evaluar la pareja, tanto el hombre como claro. la mujer. Cuáles son sus mañas, cuáles son sus brincos. que tiene? Como, can como los canguros. ¿Eh? Como los canguros, un <risa> brinquito Si ronca. Ponga la prueba, eh? si ronca o no, si se cae la cama, si va a babea. Íntimamente claro. tiene que, que conocerse. usted para... no puede venir de la nada, fume, casé. Es que otra vamos cosa. Rápido, vamos rápido. Otra cosa también. Hay personas, tanto hombres como mujeres, que se terminaron, por ejemplo, terminan hoy, no le dan ni un mes. No, no, no, no. Y se casan a la Y se casan. Y que a muertos chiquitos no le guardan eso. el luto. ¿Cómo te va? Es un domingo de fiesta que el hombre está ahí, que venga usted le manda un mensaje y que a muertos chiquitos no, se le, manda, no se le guardan el luto. No, y luto. hay parejas Y hay, hay parejas ¿Eh? pareja es pareja con su tiempo, que tienen 5, 10 años, 15. Que no le guardan dos meses. Por X razón, una separación. Y si quiere, y a la vuelta de la esquina se casó ella, se buscó un novio. Eso es prácticamente, imagínate, sí, eso es fuerte. Se burla, y una no me comienza sí, a decir sí, eso es burla fuerte. y es un problema. O tuvo no, no, esa no relación burla, también. señores, si una persona decide irse, o van, van ustedes que lo traicionó. Tenemos 10 años de, de, de, de noviazgo y me traicionó. Señores, pero eso, lo usted lo que tiene que salir de esa persona rápido. Porque esa persona está dando a entender que no es lo suficientemente. Eh, confiable para seguir con usted. Claro, Dele claro, bandera sí. como dicen, deje la que se vaya inmediatamente ahí Tengo ya. Hola buenas. Hola. Sí. en la Hola. Eso fue lo que dijo que va a comprar ni, una soga ni idea ni idea yo tenía como vi. una emisora que dijo de idea idea una emisora Señora, o no, aquí una, la gente una, todo una, lo quiere resolver no, con violencia yo el, el <risa> es que tiene su soga viste cuidado yo que no y si no hay aquí. un whatsapp aquí, para que la gente también escriba el whatsapp pues, no está activo dalo aquí. dalo dalo Que está activo no, es no no después no no no no no no no no no no no no no Coge ese gancho, señora, lo no pueden llamar y opinar sobre el tema. Claro. 809-725-0505. Todas las opiniones son válidas. ¿Eh? Todas las opiniones claro, son la válidas. Son válidas. Válida. No Cada quien tiene su cosa. criterio, eh Pero debemos concientizar a los a los amigos míos a veces que se ponen locos también. Yo los jalo, le hago un logro y chuleta. O algo te entiende, ven, vamos a hablar para que den esa loquera. Sí, sí, la Porque todo después todo. que pase el suceso, ahí que usted viene a darle Mira, a hay gente que dice que la, la pena sí, de muerte peor, es la solución ante este problema, señores, pero los hombres se matan después. Después que matan a la mujer, se matan. O sea, y no le tienen miedo a la muerte. En las escuelas también tienen que es? poner. Eh, una hora de de, eh, o sea, de la eh, violencia. Eso tiene que ser. La mujer, concientizar, de que vayan subiendo. Mire, usted no puede hablar ¿Qué? de malas personas porque no es hija suya. Hay hombres tan salvajes que si va dos veces colmado, ¡cállate que abogan! ¿Y qué es esto? Claro, sí, pero es. buenas. A mí me pasó un problema como, eh, como ese que ellos están hablando ahí de hecho. hombre Usted preparó eh. su esposa. ¿O le ayudó a que se preparara? No. Eh, eh, Por pues adelante. Caso. Es un caso de un hijo mío. Ah, cuéntenle, ok. Cuéntenle. okay, okay. Que estuve, atrás, estuve atrás de la justicia. Y me dieron el a todo el mundo. La fiscalía, los jueces y todo. ¿Y cuál, cuál fue el problema? El muchacho estaba a las 9 y 5 en mi casa. Tenía problemas hace cuatro años con la mujer. Entonces... Ese día estaba dando leche a, la, a las 9 y 5 en mi casa al niño de año y medio. Y ella vino en el droga a Y ella tenía una vez de alejamiento. Eh, y yo le dije a él eh, que se le quedara y le diera la leche al niño y lo acostara. Entonces cuando yo tengo a la mujer a mí operada de 15 días de, de cáncer. Una mujer, tengo la hija mía muriéndose en Nueva York Mientras yo buscaba la justicia Me querían matar el muchacho En el hospital con seis puñaladas Santísimo. La jueza Que era mi, a mitad de esa persona Me lo condenó a 20 años La mujer anda busca, eh, fumando droga En la calle Con, con el niño en la pierna Qué duro, Es difícil es La justicia difícil. también, muchas gracias por su llamada muchas gracias Y muy amigo. lamentable su situación la justicia también. Es muy blanda. eh con, Es con, muy con blanda en esas situaciones cuando van las mujeres. Se ciegan. Yo conozco casos que, le, que el hombre nunca le ha puesto la mano. Y lo entran de una vez. Tengo un amigo en común que nunca le puso, porque tu, testigo había, porque estábamos disfrutando sentado en una esquina, <coughs> nunca le puso la mano y fue condenado a seis meses. Un hombre serio que nunca no. ni a un hijo fue a buscar un cuartel entiende entonces la justicia también tiene que tener dos oídos porque hay mujeres malas de que no aceptan, sí. no aceptan que el hombre no la quiere ya entonces o se dan en la pared pa el no, eh, el médico ya no vez no no no tres no, meses no se investigan. entonces y... una persona que salga de ahí con seis meses en la cabeza eh Sí, y sabe, inocente, una, eh, no, lo más grande es una injusticia. Siendo que dice, exactamente, siendo, siendo inocente. Mira que lo que dice el señor, oye. 20 años tiene su hijo sí, preso. Es fuerte, sí. es fuerte. Mayormente no madre, en, en es ese fuerte. tipo de casos, de sangre, los hombres eh, no van a poner querella o denuncia cuando la mujer lo agrede porque también hay muchas agresiones señores y no le ponen asunto aquí tampoco hay porque hombre que, hombre, hombre que, le hay mujeres que vuelven muchísima... un bagazo a los hombres a trompar yo he visto muchos casos que hay mujeres el que hombre le dan el hombre y el hombre va y nada nadie ¿Y y vamos ¿no? vámonos a una pausa cuando retornemos seguimos desglosando ese tema con estos con estos tres que esto, esto es una historia que hay aquí sí. oye la gente pimentel póngase a ti, güey, gente... vamos a llamar vamos a llamar no, vamos a llamar vamos a dar queja pero ven acá.